70. Número. 100. 16. 20. 80. 17. 60. 90. 80, 100, número 30, 20, 17, 100, 60, 19. Dieciocho. Ochenta. Diecisiete. Cien. Ciento. Sesenta. Cincuenta. Veinte. Dieciocho. Número. Diecinueve. Cien. Ochenta. Sesenta. Ciento. Cuarenta. Dieciséis. Dieciocho. Noventa. Diecinueve. Setenta. Dieciocho. Ochenta. Veinte. Sesenta. 30 17 50 80 20 50 ¿A qué hora? ¿A qué hora los Elvis cantarán? Hora Minuto Mediodía Medianoche, de la mañana, de la tarde, cuarto, ayer, fecha, momento. Hoy es el 10 de enero. El 3 de noviembre es mi cumpleaños. Medianoche de la tarde, minuto, momento de la mañana, cuarto. Ayer Momento De la mañana Cuarto Mediodía Medianoche Fecha Ayer Minuto Hora de la tarde. Medianoche. De la tarde. Cuarto. Momento. Hora. Mediodía. Fecha. Minuto. De la mañana. Ayer...